Noti Ayuno, desagradable polémica, ayer Gabriel Levinas, nuestro colega, en un canal vecino, en TN, dijo la sociedad no está preparada para un presidente tartamudo. Esto dijo ayer. Y, perdón, este, una cosa de segregación, pero para nada, me gustaría un país que estemos tan evolucionados intelectualmente donde el presidente pueda ser una persona que, que es tartamuda. Pero si vos vas a poner una persona de esta naturaleza como candidato a presidente, sabés que en Argentina va a fallar. Porque la sociedad no está preparada para eso. Val muere, porque, digamos, justamente un partido que se que, que, que lo único que hace bien es hablar, la oratoria de Menem, la oratoria, la oratoria de Kirchner, la oratoria de Cristina, la oratoria de Perón, por eso un tipo que no puede hacer oratoria. Tremendo, mm -hmm. tremendo. Y no lo nombró Macri. ¿Por qué será? No, bueno, al margen. Exacto. Digo, Macri fue presidente y hablaba. Sí, con, con alguna dificultad también. Claro. Ahora, Pero sin tener un problema neurológico exacto. como lo tiene Guado de Pedro. O sea, hace referencia a Guado, ¿no? Exacto. Un sí, problema muy... neurológico que se corrigió muchísimo... Sí. porque él ha cambiado, no sé si lo han escuchado hablar en sí, los últimos tiempos, claro. que no afecta sus facultades para ejercer cualquier cargo, esto sí. es importante decirlo, y que forma parte de la discusión argentina permanentemente en cuestiones estéticas o aleatorias. Si De la Rúa era aburrido o no, no si era bueno o mal presidente, si Kirchner era visco o no, si Dualde era cabezón o no, si las patillas de Menem hoy se armó un revuelo tal claro que sí, por la madre. desafortunada es que no es frase. menor igual, no, que pasen estas es cosas, horrible. hace que hoy tengamos tema Exacto. para concientizar él habla que ojalá en un futuro haya una evoluc seamos evolucionados intelectualmente Exacto Justamente nos dio letra ¿Cómo va a hablar así hoy un comunicador? Además, Gaby lo banco un montón, trabajé con él y Yo también pero, con él, intratables quiso y cosas quiso decir? Lo quiero saludar Hola Gaby, ¿me escuchás? ¿Qué quisiste decir? Buen día, ¿qué quisiste decir? Eh, lo voy a poner un ejemplo distinto vos, vos sabés que yo vivo acá en el 11 en el 11 un montón de, de paisanos míos que andan con gorro negro con patillas, con barba, con una toga de que lleva patillas. Perdón, ¿le puedo pedir la si me sube el audio? Porque no escucho lo que está diciendo. Mm, a ver. ¿Podemos subir o me lo ponen acá? Gracias. ¿No escucho nada? Ahora, ahora ¿me escucha mejor ahora? Ahora sí. sí. Ahora sí. Digo, yo vivo en el 11. En el 11 viven unos señores judíos religiosos, sí. para, digamos, paisanos míos, que andan vestidos con patillas, con barba grande, larga, con sombreros negros, en pleno verano, con traje negro. Entonces, uno de ellos quiere ser presidente de la nación. Y yo digo, mira, me parece que a este no lo van a votar. Porque no está la Argentina para que voten a una persona así. Me parece que no lo votarían. No digo que tipo, no sirva para ser presidente, es probable que esto sea inteligentísimo pero ser Lo que yo pienso, pensando en, en, en, en la batalla electoral. En, en, en qué es lo que ve la gente, qué, qué es lo que la gente votaría, en general, de son de este paisano no lo votaría. Además el antisemitismo y por prejuicio. Qué? Por prejuicio, porque sea. por prejuicio, Yo si no, lo que quise decir con Guado de Pedro y lo aclaré también en varias, en varias oportunidades y ahí mismo es que si yo tengo que elegir entre Sion, modo de Pedro, este y, y Maza, de acá a la China lo elijo a Guado de Pedro porque tipo, es un tipo inteligente, preparado y puede ejercer la función. Lo que estoy diciendo es que para la competencia es probable que tenga más dificultades que si no tuviese el problema que tiene que hablar. Es pero lo, igual, bien. yo ya quiero ir cerrando este tema, tenemos mucho, no te ayuno, uh -huh. pero Macri no se le entendía cuando hablaba y fue presidente. Exacto. Sí, bueno, yo no, yo no es que puede es que estar equivocado, pero lo que yo dije es una opinión, una opinión claro. es una evaluación para la campaña política, no es, yo no, yo, sí. aparte le conocen a mí, yo, digamos, sí. pero era un rasgo neumonológico no, de, de una persona. Pues, ver, para, mira, yo no sé qué ustedes, es sí. lo que están diciendo vos. Escúchame. Yo me pasé la vida luchando por, por la igualdad, mm. porque a los homosexuales, a las lesbianas, la, a, la, a los presos comunes, a, a las prostitutas, a los aborígenes, no se los segregue. Yo mismo pues, parecía segregación cuando era pendejo. En Argentina no te si un judío no podía ser presidente de la Nación, no podía ser militar. Es sí, decir, yo, yo no no entro no en la cabeza a mí la idea de la delegación. Simplemente sí, dije, me parece que es un candidato que tiene dificultad para poder hablar. Gaby, sentido. Gaby. Cerramos ya con esto, Gustavo. No, lo último sí, que, te, que te quiero decir, digo, uno se sí. puede remitir, ¿te acordás? El rey Jorge, bueno, después hizo una película se llamada El discurso Exacto. del rey. Sí, digo arriba, no había discusión. Tiene su opinión y la sigue sosteniendo. ¿Sabes quién es Tartamudo? Biden, el presidente de Estados Unidos, sí, es Tartamudo. Claro. Y maneja sí. eh, Estados y se, Unidos. Muchas gracias, Gaby. Sal, dijo lo que quiso decir lo que dijo claramente